Hagamos un pequeño ejercicio para poner en práctica el concepto de matriz. Se trata de escribir un programa que, dado una matriz de números de 5 filas por 5 columnas, emita su sumatoria, es decir, la suma de todos los números que contienen la matriz. Te doy 10 minutos para que lo pienses vos y después comparamos con la solución que hice yo. Bueno, se terminó el tiempo. ¿Terminaste? Bueno, voy a utilizar mi editor favorito para hacer este ejercicio. Bueno, ya lo tenía codeado, pero te lo voy a mostrar. Lo primero que hago es definir la matriz con números que se me ocurrieron. Luego voy a poner una, una variable, un acumulador, que arranca obviamente en 0 para ir tomando la suma de los elementos. Y después lo interesante por ahí que, o novedoso que podés encontrar acá, es que vas a ver que hay un for dentro de otro for. ¿Esto qué es lo que estoy haciendo? Primero recorro la matriz M pensando, como te decía antes, como si fuera un arreglo. Que de hecho lo es, es un arreglo de arreglos. Entonces voy a decir por cada elemento del arreglo M, al que voy a llamar A de arreglo, voy a hacer por ese elemento voy a recorrer todos los elementos que tiene adentro. Entonces hago un for each pesos A, AS pesos B. Entonces me quedo con cada uno de los elementos de cada uno de los arreglos que, que componen la matriz M y lo que hago es tomar ese valor y sumarlo a lo que ya venía acumulado en S. Y al final de, de todo emito el valor S. Si quieres tomarte el trabajo de hacer la cuenta con la calculadora Debería dar de 230. Vamos a ver si eso es así. Efectivamente, el valor resultante es 230.